Gracias por continuar con nosotros en su programa de mañana y ha llegado el momento de conectar en vivo con Arismendi Antigua quien está desde la UAS, Recinto San Francisco. La Asociación de Profesores mantiene eh, su posición enérgica y están amenazando ¿verdad? con continuar la lucha. Adelante Arismendi, buenos días. Sí, muchísimas gracias. Asimismo, es, en esta ocasión me encuentro en el recinto UAS, San Francisco, acompañado de Máximo Prata, quien funge como eh, vocero de Asodemo de este recinto San Francisco. Máximo, eh, la situación de Asodemo en los últimos días se ha visto exigiendo una serie de reivindicaciones. ¿Cuáles son estas? Pues bien, eh, desde el inicio de esta semana se han venido llevando a cabo piquetes, eh, vigilia inicialmente desde la sede central para que las autoridades entiendan de que los empleados universitarios necesitamos un 40% de aumento salarial. Por lo que ustedes van a los supermercados y, y todo está por la nube. Por lo que eh, la rectora Emma Polanco, pues la mañana de hoy, pues ha convocado al gremio a una reunión y en estos precisos momentos se está llevando a cabo una reunión eh, con la rectora. ¿No creen ustedes que un posible paro escalonado pueda eh, ya... Eh, ¿Poner en jaque todo el semestre dado al al, al al paro que también mantienen los maestros? Claro, así es. Claro que va, podría haber problemas, pero ya esto depende de las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además del gobierno central. Hasta el momento, ¿cuál ha sido la actitud de las autoridades? ¿Qué le han dicho? Y destacar cuáles son las necesidades eh, prioritarias, si en este centro hay eh, necesidades específicas. Pues bien, aquí hay, claro que hay necesidades específicas. Por ejemplo, nosotros tenemos demanda de, del año pasado, donde las autoridades se han comprometido a un pliego de demanda que solamente cumplieron una parte y no han resuelto ese problema. Es? Bueno, aquí hay compañeros que fueron contratados y que ya tienen todo el tiempo requerido para pasar a carrera administrativa. Aquí hay personal que tienen 10, 15, 20 años que nunca han sido promovidos y que están esperando una promoción. Asimismo, también el compañero que trabaja en un área y desempeña un, un, un, un dinerito muy por debajo de lo que tiene que cobrar, por lo que nosotros esperamos que las autoridades, tanto nacionales como locales, le presten atención a estas demandas de los servidores administrativos. Bien, muchísimas gracias, Máximo. Ahí lograron ustedes escuchar eh, las declaraciones de Máximo Peralta, quien es eh, vocero de Asodemo en San Francisco de Macorís. Hay que decir que a esta alta casa de estudio un reducido eh, número de personal se ha dado cita hasta el momento debido a la situación de que las docencias son de manera eh, semipresencial a raíz del coronavirus. Y también decir que en esta situación se le suma el paro que mantienen los profesores, los cuales han pedido un 40% de aumento salarial y sin embargo las autoridades... Eh, nacionales de la UAS le están ofertando un 5%, lo que mantiene un tranque entre los maestros y las autoridades de la UAS. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.